¿Problemas de peso? No te preocupes, todos pasamos por eso. Bienvenido a Super 7. En el día de hoy, te traeremos las mejores básculas del mercado. No olvides suscribirte para recibir las mejores recomendaciones. Para esta lista, hemos revisado precio, calidad y recomendaciones de los mismos usuarios. Sin dilatarnos más, comencemos. El primero que te traigo como recomendación corresponde al laboratorio Sobo y su báscula de baño. Producto bastante interesante, bastante bonito. 30 30 por 0,2. Es una base reforzada. Lo mejor, puede guardar hasta 10 memorias de peso. Su rango va entre los 2,5 kilos hasta los 150. Puedes ocuparlo en kilos, en libras, o en cualquier otra medida que tú creas. Tiene un rango de materia grasa entre un 4 y un 40%. Además de un rango de medición de agua del cuerpo entre el 35 y el 85% del cuerpo. Ocupa baterías de litio que vienen incluidas. Soporta hasta 150 kilogramos. Así que, Sobo, es para ti. Que buscas algo simple, pero a la vez efectivo. Tal vez prefieras la Rubenta Premium, la báscula de baño electrónica, compacta, de alto rendimiento, sencilla y cómoda de usar. Nunca antes había sido tan fácil controlar la pérdida de peso y mantenerte en forma gracias a su cómoda plataforma extra grande de vidrio plano y una pantalla LCD de fácil lectura con dígitos de 30 milímetros. Rubenta Premium tiene una capacidad de 160 kilos con una estructura plana y un diseño con bordes redondeados que encajan a la perfección en cualquier hogar. Se batería de litio integrada, Robenta, disfruta la tecnología. Tal vez prefieras la báscula de baño Secotec, de 300x300 300, una gran superficie, diseño extraplano de acero inoxidable, antihuellas con un amplio rango de medición que va desde los 5 hasta los 180 kilogramos, la ventaja tiene una graduación de 100 gramos. Va a aumentar su fiabilidad. Posee de regalo una cinta métrica para que puedas seguir tu proceso. Recuerda, Secotec. Así que no estás solo interesado en tu peso? ¿Te gustaría aprender más sobre tu cuerpo? Es posible con la báscula diagnóstica BG17 de Beurer. La báscula de cristal con electrodos de acero inoxidable calcula tu peso y también tu grasa corporal, agua corporal, masa muscular. El peso muestra hasta una precisión de 100 gramos. Los otros valores se muestran con incrementos del 0,1%. Los dígitos extra grandes con una altura de 4 centímetros ...permite una lectura óptima de tus valores. La BG17 de Beurer... ...para un control de peso óptimo. Tal vez deseas esta báscula Rempo... ...inteligente, Bluetooth... ...puede medir tu peso corporal... Tu grasa corporal, tu porcentaje de agua, el músculo, el peso corporal libre de grasa, tu masa muscular, tu masa ósea, proteína, metabolismo basal, la edad del cuerpo, grasa subcutánea y grasa visceral. Esta báscula está equipada con cuatro sensores de alta precisión y cuatro electrodos para garantizar un análisis de composición corporal rápido y preciso. Está con vidrio templado de 6 milímetros. La parte inferior está hecha de plástico ABS en color negro para cualquier baño o habitación. Tal vez prefieras la báscula digital AEG con función Bluetooth para el análisis de peso. Grasa corporal, porcentaje de agua, masa muscular, peso óseo, grasa visceral, consumo de calorías e IMC. Tecnología innovadora, los datos corporales se transmiten a la aplicación directamente mediante Bluetooth. Función adicional a través del teléfono móvil o tableta mediante descarga gratuita de una aplicación. Se puede acceder a las estadísticas de manera permanente a través de tu móvil. Pantalla LCD, multifunción de alta calidad y fácil lectura. Memoria para hasta 9 usuarios. Unidad de medida en kilos o en libras. Rango de medición de 5 a 150 kilos en rango de 100 gramos. Superficie de cristal de gran calidad, extra grande y fácil de limpiar. 30 x 30, no se raya. Gran estabilidad gracias a sus patas antideslizantes. Lo mejor es con baterías. 4 baterías AAA. Ya sabes, AEG para ti. Por último, os traigo la joya de la corona. Evi Health, la báscula de baño para medir la grasa corporal con Bluetooth. Va a brindar los 8 datos más importantes de tu constitución física, utilizando técnicas no invasivas, con una aplicación de teléfono inteligente. ¿Qué datos va a recopilar? El peso, IMC, grasa corporal, porcentaje de agua, grasa visceral, masa muscular masa de hueso, proporción metabólica basal puedes utilizarlo con o sin aplicación y no es necesario estar conectado a internet lo mejor, tienes un número ilimitado de usuarios su rango de medición van para el peso entre 3 y 150 kilos grasa corporal entre un 5 y 45 porcentaje de agua entre un 29 y un 65 y masa ósea de 0,1 kilo posee conexión bluetooth 4.0 Funciona con cuatro baterías AAA que no están incluidas. También está equipada con sensores de presión de alta precisión. Y vigil tu salud está en tus manos. ¿Querías básculas? Ahora tiene básculas Super 7. Te ha traído el mejor compilado de básculas que puedes encontrar en el mercado. Si te gustó este video, dale a la campanita. Que suene, que suene duro esa campanita. Suscríbete al canal y comparte este video para que mucha más gente se pueda enterar de los mejores 7 productos que le recomendamos aquí en Super 7. Nos vemos en la próxima.